muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, eh, sábado después de Reyes con saca, gente que está ahí recogida en su casa, en el sofá y diciendo, mi tesoro, yo de aquí no me muevo, bueno, bien, bien, eso bueno, hay que descansar un poquito y hay que disfrutar de las cosas que nos da la vida, aunque no sean muchas. Eh, bien, eh, tenemos por un lado, última oportunidad, ¿vale?, último día, mañana es último día, mañana es último día las ofertas que tenemos en la web bien sean cursos cursos en dos en dos fases tenemos los scripts tenemos eh, esto lo que hay en la web está por cierto ya están las clases de trading ¿vale? las clases de trading con joaquín ya están ahí puestas eh, así que empezaremos a partir del lunes a darles caña no sub, este año no suben los precios no va a subir los precios ya subí el año pasado este año no suben los precios de los cursos porque bueno bastante mal han ido las cosas como para para para andar subiendo entonces vamos a dejarlo hasta tal cual por otra parte tenemos a Chus, Chus, ahí está, flamante ganador. Le llegó la tarjeta de Material Crypto, la de Ethereum, muy bien. Enhorabuena, felicidades. Le tenemos ahí por todos lados en el Twitter y demás. Oye, si, si no no seguís en Twitter, pues pues oye, podéis hacerlo. Estamos por ahí perdidos. Eh. Eh, es, es arroba CryptoSharks, ¿no? Algo así. Sí, arroba Con i Latina, ¿vale? Arroba CryptoSharks con iLatina. Y eh, ¿de lo debía tener alguien, no sé y, y pues, pues no se pudo hacer, ya está claro que hacer. Eh, por otra parte, bueno, está el mercado de sábado, sabadete, vamos a ver algunas cosas, algunos detalles, he colgado esta mañana un, un short, vale viendo alguna altcoin alguna, que podía tener algún interés, y vamos a ver cómo han evolucionado y vamos a ver el resto de cosas. Venga, comenzamos. suscríbete y dale a la campanita pues esa, esa. esa es la de suscríbete y dale a la campanita mi niñita mayor es la que está sufriendo, Siempre me, me, ayer, ayer de hecho me lo dijo abuelo, ya saben los de la web que, los los no, los dicen los del canal y tienes que poner más cosas y tienes que cambiar más de temas y tienes que, digo, ya ves que mi niña, esto va de esto, no va de otra cosa, que ve pues ahora dado por ver lo de los rotuladores eh, del lettering y demás No, pues bueno pero dile, es que soy yo, tu nieta. Y digo, sí, sí, yo soy. digo. Le hace, le hace muchísima ilusión. <ríe> es genial. Eh bien, eh, Bitcoin, Bitcoin, ¿qué ha pasado? pues eso, bueno, lo que decía, que es que el lunes se acaban las ofertas eh, de momento no pasa absolutamente nada, está súper mega plano. ¿por qué? bueno, recordamos que cerramos los eh, futuros eh, 16.895 nos marca aquí 16.910, vamos a dejarlo en 16.900 eh, aproximadamente con una vela de, de una hora, bueno, pues está un poco de rechazo, si la ponemos en cuatro horas vemos, bueno, pues que podía ser un martillo invertido o un rechazo, vamos a ver cómo abre ¿Vale? Cuando habrá mañana por la noche, de momento, tenemos ese juego ahí, eh, así que, bueno, tampoco, tampoco tiene... No hay un margen muy grande, porque estamos 40 dólares arriba, tampoco es, es, es algo muy grande, o sea, tampoco hay un gap ahí que digamos, ¡guau! Wow. Y lo que yo decía, ¿vale? Creo que lo normal es después de lo que hizo aquí, bueno, tenemos una onda, dos ondas, tercera onda, eh, todas han ido apoyando siempre en el soporte, esta se apoyó en el soporte, de la primera, esta se apoyó ...en el soporte de la segunda, lo más normal es que ésta se apoye en el soporte de la tercera, ¿vale? En torno a los 16.869, 68, 67, 60 por ahí, ¿vale? Y además tenemos por aquí una línea de tendencia, ¿vale? Hablamos al cierre de vela, ¿vale? No hablamos eh, de las mechas, ya, por, por, por la línea de tendencia tal cual la tenemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, poca evolución de momento, vamos a ver cómo el, y qué tal sientan las noticias de la semana pasada... A partir del lunes, que es importante. Y por otra parte, Ethereum pues, ha hecho exactamente lo mismo que Bitcoin. Un movimiento muy parecido. El Total Market ha se ha reducido un poquito con esa eh, duda que tiene ahí. Y hoy, esta mañana teníamos esto en duda un poquito más arriba en verde. Hoy lo tenemos. Ahora lo tenemos un poquito más abajo, en rojo. Es decir, eh, marcando pues, la, la zona que tenemos aquí en ese soporte que está marcando la. la eh, dominancia de Bitcoin. Con lo cual, si la dominancia de Bitcoin tampoco ha subido demasiado, no es que hayamos hecho demasiado con las altcoins. Gala Games, que hablábamos de ella esta mañana, eh, justo junto con One Earth. Fijaos que One Earth esta mañana también estaban las dos un poquitito mejor. Ahora, bueno, pues está un poquito desinflada, pero One de One Earth, ¿qué nos interesa? Nos interesa la banderita que está haciendo, ¿vale? La banderita. Vemos que estos mínimos son ascendentes, los máximos son descendentes, pero esto es la típica forma de una banderita de toros. En este caso, porque... Eh, hemos hecho unas, una, una alza. Si hubiéramos hecho a una caída a la baja, pues si tuviéramos este tipo de banderita, y diríamos que es una banderita de osos, ¿vale? Es la inversa. Por otra parte, eh, Fed, por ejemplo, acá ha metido un buen pinazo, vamos a ponerlos por porcentaje de cambio. Aquí lo tenemos un 29,5%. Bueno, muy bien. Los Titan Arena que también están ahí, ahí sí yo todavía lanzado Fed, no, no no para. De momento, pues tenemos el punto de pivote ahí en los 0.16.97, 0.17, más o menos. Eh, ¿Puede ser más arriba? Por supuesto que sí, pero bueno, tal y como está el RSI, fijaros muy bien, mucho ojo a los que estéis, eh, yo preferiría salirme ya y. oye... El último dólar euro que lo gane el otro. Vale, Titan Arena también está por aquí. Badger en su, en su búsqueda de ese suelo. BlockFi. Bueno, BlockFi, digo yo, uh, María Block está intentando igual hacer un suelo. Eh, bien, a ver si lo consigue. Es eh, interesante. tengo algunas Blogs por ahí, antiguas. Ahí, ahí, a ver si hacen algo. Maná, 677. Pues igual, la zona en la que está, está intentando recuperar, a ver si no sale. Aquí está. La zona de verde, la zona de este soporte. Eh, antiguo, pues bueno, a ver si ahora eh, el est que está haciendo de resistencia es capaz de reclamar, oye, que yo quiero ir ahí y quiero ir a por esta línea de tendencia que tengo aquí, yo estoy muy pendiente de, de mana, a mí mana me interesa mucho, igual que puede ser San, ¿vale? También, pero bueno, me interesa más casi, casi, casi casi mana por antigüedad, pero y por los pepinazos que meten, y creo, que creo que van a meter, es decir todo lo que tenga que ver con metaversos y que ya tengan, bueno, pues un cierto bagaje ...creo que pueden ser bastante interesante... ...si nos fijamos por ejemplo... ...aquí en Sand... ...vamos a... ...donde tengo ya ...vamos a darle aquí a mis favoritos... ...y vamos a meter... Un, ...un pequeño tiro... ...aquí... ...que va a ser este... ...este es el que hay aquí... ...vale... ...que nos apoyamos aquí... ...aquí sigue resistencia... ...aquí se vuelve a apoyar... ...aquí se vuelve a apoyar... ...bueno pues es un punto de pivote... ...interesante... ...y tenemos... ...si nos fijamos... ...bueno aquí tenemos la línea de tendencia antigua... vamos a quitar... ...una porque no nos interesan las dos... ...nos interesa una... Vale, que toque, toque, toque, toque, toque. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, 7. Bueno, pues eh, tendrá que ir a encontrarse y algún día romperla. Me interesa la ruptura de esas líneas de tendencia con su pulva correspondiente. O no, porque no tiene. Tenemos que tener claro que no tiene por qué hacerlos. Pero tanto la una como la otra, creo que el día que menos nos lo esperemos, van a salir disparadas por patas y nos van a dar, pues eso, una, una, una alegría. Yo estoy pendiente, no estoy dentro de ellas. No estoy dentro de ellas. Pero sí, o bien la una o bien la otra, será una de las que elija para... Bueno, pues para tener dentro de esa pequeña carterita de altcoins, ese pellizquito. Es eh, decir, bueno, vamos a, a, a poner esto aquí a cocer. ¿Por qué? Bueno. Eh, mana. Mana uh, tiene un poquito más de historia de lo que pone aquí. Un poquito, un poquito bastante más. vale Pero bueno, vamos a, a ponernos en esta subida, de un 7.741%. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que de todo eso, pues se ha cepillado hasta un 94%, casi un 95%. En este momento está en torno a un 94%. Bueno, eh, está en un punto, evidentemente, en el cual mm, a lo mejor no le hace más daño. O a lo mejor se viene a, a los precios de esta zona, esta meseta que tenemos aquí, previos a la subida. Yo no lo creo. Yo sí creo que desde aquí, pues, pues claro, es que si hacemos una caída de aquí a este punto que tengo, esta línea que hemos marcado, 41%, pues te hace pupa. Si has metido 100 pavos, estar aquí con 60, dices, joder, qué daño. Pero claro, si has metido 100 pavos y luego resulta que te rebota pues hasta aquí, más o menos aquí, pues es un 210%. Aparte de tus 100, tienes otros 210. No sé. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cositas que, que hay que ir poco a poco a lo largo de este año y viendo. Porque yo sigo pensando y sigo creyendo que vamos a tener esa cripto primavera más fuerte o más, más suave. Ya lo veremos. Ese retroceso. Y en ese retroceso después de esa cripto primavera es donde a mí me interesa. Ese es el punto que yo busco. ¿vale? Eh, pues espero que, que vosotros, eh, si. Bueno, pues os viene bien y queréis eh, cogerlo, pues eh, le saquéis también provecho. Yo digo lo que yo hago y luego cada uno pues que haga lo que crea conveniente. vale Porque os recuerdo que estamos en un mercado en el cual, igual que entra semana y puedes ganar ese 200%, también pues, se puede ir a hacer y puedes perderlo todo. Y esta es la realidad de este mercado. Mañana funden, desaparece esta moneda y lo has perdido todo. Eso es la realidad. ¿vale? Luego os pueden contar películas de todo tipo, porque las hay vamos para todos los colores, pero la verdad es esa, ¿vale? Pienes en el suelo siempre entonces, cada vez que entremos en una cripto, sea un proyecto nuevo, sea un proyecto antiguo, sea un proyecto bueno, pues con menos edad, no importa eh, pues oye, tenemos un porcentaje de carteras en el cual metemos, si decimos, vamos a meterle un 2% a Compound, un 2% a One earth un 2% a FTM un 2% a Link y un 2% a One, pues que sea un 2% de nuestra cartera no voy a... Venga, todo, aquí ya está. Cuidado con eso, porque eso... Si puede fallar Bitcoin, y si nos vamos... A, vamos Vámonos a, a, a la parte de, la, de acciones. Si puede fallar, por ejemplo, Facebook, mañana Meta puede desaparecer. Y se a, a la quiebra y adiós. ¿Cómo no lo va a poder hacer una, una cripto? ¿Vale? Entonces, hay que tener eh, un equilibrio importante en la cartera. Entonces, bueno, hemos tenido algunas altcoins que se han movido, no demasiado. Veis que aquí estamos con el cero ya, o sea que altcoins que se hayan movido bien a partir del 5%, pues son la verdad es que bien poquitas. Y en el lado negativo, pues bueno, tenemos eh, igual, tampoco es que haya habido un gran movimiento. Pues Atlas, eh, Noia, Velas, eh, los Levery Gates, un poquito. Han vuelto a perder el centavo de dólar. Están ahí peleándose con el centavo de dólar. Eh, Solas, Solanas también por ahí. Están un 2%, pero vamos, ya poca chicha. O sea, realmente, totalmente lateral el fin de semana que no hay ni chicha ni limonada. O sea que vamos a ver qué tal mañana, cómo se mueve la cosa. Eh, seguimos atentos a, a Monero, que ha llegado a esta línea roja que tengo marcada eh, y bueno, de momento ahí se ha parado es normal que aquí se pare incluso que se nos haga otro pullback a la zona de 0.008 eh, contra Bitcoin eh, pero bueno, posiblemente se nos venga a por este punto de pivote de máximos en 0.01 eso es una pasada ¿vale? es una pasada, si se nos viene más arriba al 0.011 pues mejor desde aquí sería aproximadamente un 25% contra Bitcoin ¿vale? entonces bueno eh, yo ahí lo dejo y luego ya cada uno que vaya haciendo lo que le da la gana. La ruptura de estas líneas de tendencia en un 80% es irse a dónde? Pues al inicio de la, de la línea de tendencia. Ese es el objetivo del real, del real de las rupturas de líneas de tendencia. Tiene que hacerlo, no tiene forzosamente por qué hacerlo. ¿vale? Pero bueno, lo normal es que, que lo hagan. Eh, en un porcentaje, ya os digo en un 80% más o menos bien, eh, poco más que añadir, chicos, chicas eh, Bitcoin es 4 horas, pues está haciendo ahora una, una vela de vuelta va a estar roneando yo creo, todo el rato en esa zona hasta mañana, decidir a la apertura si sí, hacemos el pullback y venimos abajo nos apoyamos en zona de soporte o aguantamos todavía un poquito más, y hasta pasado ¿vale? vamos a ver qué tal lo hace y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompaña. Chao, chao.